Bienvenidos una vez más al Día El Informativo de la Televisión Universitaria arrancando una nueva jornada, martes 25 de octubre. Estamos transitando ya casi finalizando este mes. Nosotros aquí con toda la info del ámbito universitario y también cuestiones que vamos compartiendo de la sociedad. Eh, hay una campaña de prevención de la poliomielitis. Esto es muy importante destacar y eh, hacer, eh, tener en cuenta porque es una campaña a nivel nacional y vamos a hablar sobre ese tema en la jornada de hoy con gente del Rotary Club que está tras esta campaña de prevención. Así que no te pierdas los detalles en un ratito nada más. Lo vamos a tener al señor Guillermo Pfeiffer que va a hablar sobre el tema. Y otros temas relacionados con el ámbito universitario, así que en un ratito después de una pausa antes te recuerdo que podés ingresar en transmedia.unam.edu.ar, la página web donde nos podés ver en vivo también a través de streaming en este horario de 10 a 11 de la mañana el informativo de la televisión universitaria. Ya volvemos. Vamos aquí en el informativo al día y vamos a hablar ahora acerca de lo que tiene que ver con apoyo a los estudiantes universitarios. Un instituto, una academia, que se llama La Academia justamente, y vamos a charlar sobre este tema porque... Si bien está hace más de 10 años, me estaba contando eh, aquí Cristian, que lo tenemos en el día de hoy, Cristian Da Silva. Eh, esto bueno, ha iniciado en el ámbito de, de, del campus aquí universitario, pero se ha extendido a toda la sociedad de apoyo para los estudiantes. Así que vamos a charlar un ratito con él para que nos cuente de qué se trata. ¿Cómo estás Cristian? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh, bueno, sí, como te había contado recién, uh -huh. eh, ya la Academia está hace más de 10 años, justamente en julio cumplimos... 10 eh, años, ya pisando los, ya estamos casi pisando a los 11, eh, la academia surge acá en el campus, justamente acá atrás del estudio, surge con eh, las clases de apoyo, uh -huh. se arrancó principalmente preparando los in, el ingreso acá en, en la UNAM de Económicas, porque antes era examen eliminatorio, entonces se vio esa necesidad, como también te había dicho la academia, no viene a reemplazar la universidad, solo viene a acompañar a la universidad y a los estudiantes. Uh -huh. Entonces, viendo esa necesidad, nace eh, la academia y ya hoy tenemos un plantel de 25 docentes y tenemos distintos ingresos universitarios que estamos preparando dentro del centro de estudio. Uh -huh. Me comentabas que el, el ideólogo, el, el, el fundador, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama el, el, el chico? El licenciado Milton Astroza. Uh -huh. sí, sí, bueno, él... A partir de la idea de él comenzó toda esta movida del apoyo a los estudiantes. Sí, sí, él inició esto bueno, hace más de 10 años, uh -huh. yo me sumé al, al proyecto, o sea, a la familia de la Academia hace 4 eh, años. Y, eh, ¿Y vos ahora qué, qué, qué cargo tenés? Te dentro del Instituto de la Academia, porque eso también te iba a contar, uh -huh. eh, dentro del Instituto de la Academia estoy como secretario académico, porque, eh, bueno, la Academia arrancó con las clases de apoyo, ahora nos extendimos uh -huh. y ya somos un instituto de formación superior, uh -huh. porque nos pasaba eso uh -huh. con los chicos que, que van muchas materias con nosotros al acompañamiento universitario, decía, ¿cuándo la Academia va a dar un título? Uh -huh. Entonces, bueno, la Academia ahora sí está dando títulos, que es con el Instituto de la Academia, donde tenemos dos carreras, que es Automatización y Robótica y Analista Programador Web. Ajá. Esas son las dos carreras que estamos teniendo ahora, ambas con título de Validez Nacional. Bien. ¿Y cómo siguen las clases de apoyo paralelamente a estas dos carreras, no? siguen las clases de apoyo. Sí. Nosotros estamos contando con dos sedes. Tenemos una en el centro, que está por San Luis, entre San Martín y Sarmiento, y tenemos otra sede acá en el campus, frente a la facultad, que está sobre la ruta. Uh -huh. Entonces tenemos dividido lo que es el instituto, está volcado en el centro uh -huh. y lo que es el centro de estudios lo estamos volcando acá en el campus y algunas clases allá en el centro también. Uh -huh. Así que bien movida la, la cuestión y aparte ahora registrado en el, en el Consejo de Educación. Sí, ¿no? sí, sí, sí, estamos en el, en el SPEM habilitado, uh -huh. eh, que es el Servicio de Enseñanzas Privadas de Misiones. Uh -huh con un código de eh, validación que es el 0499, que fue el código que nos otorgaron a nosotros, que indica que el instituto está avalado por el SPEN y por el Ministerio de, de Educación. ¿Cómo, se, ¿Cómo responden los estudiantes universitarios? Digo, o sea, ¿Se siguen acercando? Eh, ¿Se conoce la academia? Porque, digo, siempre, como dice una conductora... Eh, se renueva el público, ¿no? Y digo, a veces no, no se conoce algo que está hace tantos años, eh, cómo también las nuevas generaciones se suman, digo, conocen. Sí, por suerte, eh, manejamos eh, un público muy amplio, estamos teniendo eh, por cuatrimestre entre 300 a 400 chicos en lo que es el centro de estudio uh -huh. y con el instituto también estamos teniendo un movimiento, si bien arrancamos hace poco, pero eh, ya se va eh, formando el boca a boca, es el claro. estoy en la academia, me estoy formando en la academia. Eh, y yo creo que también pasa mucho por el, por el clima que tiene la academia, que tiene un, un lindo clima adentro. Entonces eso es por ahí lo que le gusta a los chicos, el clima tanto de el, desde el personal administrativo hasta el, los profesores, los directivos. Entonces eso es lo que a, atrae mucho a los chicos y... Por suerte nos permite ir eh, cambiando, o sea, reformando a todos los lo, lo estudiantes que vamos teniendo y ir teniendo cada vez más. ¿Qué clases de apoyo cuentan hoy y, y, y, y qué, qué clases hacen? ¿no? Con el centro de estudios estamos preparando ingresos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM, Ciencias Exactas. También preparamos Medicina de la UBA, CAMI, UNE, sí. Abogacía también preparamos de la UNE y se brinda el acompañamiento a lo largo de, eh, de la carrera que decida uh -huh. estudiar. También ahora lo nuevo que eh, arrancamos con la academia es eh, el ingreso al Janssen uh -huh. y a la escuela industrial, que eso ya sería clases de apoyo al nivel secundario. Claro. Estamos. Uh -huh. Así que bueno, se suman al... Sí, al, al sí, cada vez tenemos un abanico de, de... Más grande. Más grande, sí. Uh -huh. Eh, y durante la pandemia, ¿cómo se manejaron? ¿Siguieron enseñando clases virtuales, me imagino, no? Sí, ya la academia, ya hace eh, un tiempo atrás, antes de la pandemia, ya eh, venía con algunas eh, clases. Eh, se había implementado un sistema de una, una pizarra interactiva que se grababa clases y se subía a YouTube. Eso era como había algunas clases, por ahí algunos chicos... Eh, no, iba a ser grababa y se le pasaba claro. a ese asincrónicos, video. Asincrónicos, asincrónicas. Sí, sí, sí. Después ya cuando cuando arrancó la pandemia ya estábamos semi-preparados, teníamos algunos materiales ya para el dictado. Así que fue cuestión de mostrarle a algunos profes que por ahí no tenían esa modalidad y ahí bueno salimos. Salimos, por suerte no nos quedamos y salimos con las clases, las uh -huh. clases de virtuales que, bueno, llegaron para quedarse, porque uh -huh. hoy en día muchos estudiantes prefieren la, las clases virtuales, por ahí nosotros claro. estamos claro. en el centro y los chicos viven acá en el campus, uh -huh. entonces no van al centro, la miran virtual. Claro. ¿Días, horarios en los que están? ¿Están todos los días? Sí, nosotros con la atención al público estamos de lunes a viernes de 8 a 22 horas de corrido uh -huh. y los sábados estamos de 8 a 12 uh -huh. Ahí cualquier consultita. ¿En ambas sedes? Digamos? En ambas sedes, uh -huh. sí. Uh -huh. Bien, ¿y cómo hacen también con, si bien me comentabas con los ingresos, por ejemplo, de carreras de ciencias económicas, pero digo, ¿ustedes se guían por los planes de estudio que le da la UNAM o cómo, cómo preparan eso? Claro, sí, sí, nosotros siempre arrancamos eh, a la par de la UNAM. Uh -huh. eh, si la facultad dice que arranca el, el 15 de febrero el ingreso, nosotros arrancamos Tratamos de arrancar siempre con ellos a claro. la par y se da el programa que da la... Uh -huh, uh -huh. la sería como clases la, la clásica clase particular, sí, solo que he volcado todo dentro en, de un solo ambiente, claro. que sería el centro de estudio de la Academia. Uh -huh. ¿Cuántos estudiantes me dijiste que pasan aproximadamente? Y por periodo estamos teniendo entre 300, eso, 350. ¿Eso sería por mes? Eh, o... Sí, por etapa, sería Ajá. por primer cuatrimestre, Ajá, claro. porque tenés primer cuatrimestre, mesas de julio, segundo cuatrimestre, uh -huh. mesas de diciembre, uh -huh. o sea que al año estamos teniendo aproximadamente 900 estudiantes que pasan por, y, por la calle. Y, ¿Y ven todavía esa brecha? Viste que se da mucho esa, esa diferencia entre la escuela secundaria y la, el ingreso a la universidad, digo, hay como una... Por ahí hay ciertas falencias en cuanto a las técnicas o herramientas de estudio. ¿Ustedes ven eso, eso detectan? Eh, sí, acá en lo que es Posada, por ejemplo, no nos no suele pasar mucho porque los colegios acá tienen una buena base eh, del interior. Por ahí sí, pero nosotros eh, arrancamos desde cero. O sea, se empieza a aplicar desde cero todo el programa. Entonces, por ahí sí... Eh, viene a estudiar eh, un, un chico que le cuesta, uh -huh. eh, no va a tener problema porque nosotros arrancamos a explicar de cero. Bien. Es más, me pasó a mí cuando vine a estudiar que, que salgo de un colegio que no es contable y vine a estudiar contador público uh -huh. y hice en la academia porque fui estudiante ¿Miré? y ¿Te arranqué de cero porque y no bueno, sabía nada, no sabía de nada de lo que es contable, entonces arranqué en la academia y, y bueno, eso... Me sirvió. Y desde ahí fui conociendo la academia y claro. bueno, ahora estoy trabajando en la academia. Bien. Bueno, Cristian, te agradecemos un montón por venir a contarnos y también dar a conocer para los que no conocían. Así que, ¿alguna página web, número de teléfono, algo que quieras dejar? Sí, con el Centro de Estudio de la Academia estamos como La Academia te prepara, la academia con una sola A, en Instagram, uh -huh. y con el instituto estamos como academia Igual si ponen en Google. Si ponen la academia, lo va a saltar el centro de estudio y el instituto, y ahí tienen página web, los dos, y ahí tenemos más información. Bien, perfecto. El número de contacto, está todo en la página también. Buenísimo. Muchas gracias, No, Christian. gracias a vos. Bueno, compartimos una pausa pequeña aquí en día y ya seguimos. Bueno, continuamos aquí en Al día, el informativo de la televisión y universitaria. Y eh, vamos a charlar ahora con el doctor Froilán Fernández. Él es el actual director de la editorial universitaria, pero con él vamos a charlar en esta oportunidad de la inauguración de un laboratorio de semiótica. Eh, se inauguró hace pocos días este laboratorio y queremos saber de qué se trata, cuáles son los abordajes y los objetivos de este laboratorio, así que ya le damos la bienvenida al doctor Froilán. Buen día, ¿cómo estás Froilán? Buen día Florencia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día para toda la audiencia, muchas gracias. Todo bien y bueno, gracias por tu tiempo también. Eh, bueno, comentanos un poquito acerca de este laboratorio, cuál es el objetivo y, y qué abordan. Bueno, eh, el laboratorio de semiótica que presentamos la semana pasada en la Facultad de Humanidades y que bueno, está acreditado desde ya de principios de año en el marco de las actividades de ciencia y técnica de la UNAM. Es un espacio que le da continuidad a, al programa de semiótica de la facultad, que fue un espacio de, que tiene una, una larga historia, ¿no? De 40 años de trabajo en investigación, mm. en transferencia, en posgrado, en el campo de la semiótica. Ahora... Eh, reconstituimos el, el, el, el programa y lo transformamos en laboratorio ajustándonos a esta figura que, que aparece en el reglamento de ciencia y técnica de la universidad, de nuestra universidad y lo pensamos también como un espacio de trabajo experimental, de trabajo creativo eh, en investigación sobre la semiótica en general vinculada con diferentes temáticas y objetos de estudio de nuestra región, ¿no? uh -huh. la educación, la literatura el arte, el diseño, los medios de comunicación, entre otros. Uh -huh. Cuando hablamos de elementos que estudia la semiótica, ¿en, en, qué, ¿en qué estudian, en qué ahondan esos estudios? Digo, porque es muy amplio esto, ¿no? Exactamente, es una disciplina muy amplia, muy uh -huh. heterogénea, muy multifacética, diríamos, sí. ¿no? Eh, la semiótica es, un, es una disciplina eh, de moderna que surge en el siglo XX, y que básicamente se dedica a estudiar los procesos de significación en, en la vida social, ¿no? en, todos, en, en todas sus esferas, uh -huh. es decir, abarca desde el arte y la literatura hasta el discurso político, los medios de comunicación, las mediatizaciones, eh, el discurso pedagógico, es decir, todas las discursividades sociales que, que uno imagine que existan en en nuestra vida cotidiana y en nuestra sociedad, ¿no? uh -huh. y lo que nos interesa en semiótica es siempre tratar de estudiar los procesos de la significación, es decir, tratar de indagar cómo y de qué manera producimos sentido en el marco de una sociedad, cómo esos sentidos se instalan como algo dado y naturalizado, y cuando en realidad son construcciones que tienen que ver con valores ideológicos, con posicionamientos políticos, este, que organizan nuestra vida cotidiana. ¿no? Uh -huh. ¿Por quiénes están integrado a este laboratorio? ¿O es una conjunción el, de, de, de investigadores? ¿Cómo es? El, el laboratorio es, como bien dijiste, una, una conjunción de investigadores. En este momento hay 12 proyectos de investigación acreditados en el marco del laboratorio uh -huh. que reúnen a casi 100 investigadores de todas las categorías. ¿no? Eh, investigadores formados, con categorizados de, y otros que están en formación, graduados, recientes de la universidad... De diferentes áreas también, eso es lo interesante, el, programa, el laboratorio de semiótica reúne a investigadores de diferentes áreas y campos disciplinares, ¿no? Uh -huh. De la Facultad de Humanidades, investigadores que trabajan en la carrera de letras, otros que trabajan en la carrera de comunicación social, eh, otros que trabajan en, en el área pedagógica de la facultad. Eh, tenemos gente que, que se dedica a trabajar en lo que tiene que ver con la, de la enseñanza de carreras vinculadas con lo audiovisual en la Facultad de Artes lo verá. Eh, es decir que nuestra, nuestra conformación es muy heterogénea, muy variada y la semiótica aparece como un espacio que nos reúne a todos eh, transversalmente. Claro. ¿En este laboratorio adhieren alguna de las grandes escuelas de semiótica? algunos de esos pensamientos? Así como los medios de comunicación tienen línea editorial, ¿ustedes siguen algún tipo de, de estos pensamientos? Bueno, nuestra característica en Misiones, el programa de semiótica existe hace 40 años, ahora se transformó en laboratorio. Ajá. Somos uno de los centros más importantes del país en el campo de la semiótica y yo diría que tenemos una característica que nos diferencia un poco de los otros centros que están más vinculado a las grandes universidades como la UBA, Córdoba y Rosario, que es que so, hacemos una semiótica un poco, siempre digo yo, hereje, ¿no? es decir, ecléptica, mezclando grandes tradiciones disciplinares, tomando postulados grandes tradiciones eh, disciplinares. Si bien eh, tenemos como una suerte de, de, de, de inscripción en lo que es el pragmatismo, ¿no? es decir, una mirada pragmática, uh -huh. que es una de las, de, de las líneas fundacionales de la semiótica que viene... de, de de la semiótica anglosajona, de Charles Peirce, que es uno de los padres fundadores. Uh -huh. eh, y bueno, eh, nosotros nos adherimos a una línea pragmática eh, sí. que piensa el sentido, no como un gran sistema, sino en relación con los, con los efectos y las causas uh -huh. que tienen los discursos en nuestra vida. Uh -huh. Y entonces lo que hacemos es analizar eso, indagar los procesos. De ahí también nuestra decisión de ser un laboratorio, ¿no? claro. El pragmatismo, el pragmatismo siempre va a, eh, a enfatizar y a valorar la experiencia y lo experimental. Por uh -huh. lo tanto, eh, eh, ser un laboratorio nos, nos da también ese matiz, ¿no? eh, eh, que nuestras investigaciones sean más bien de índole experimental y que la experiencia de, la, de, de los sujetos que habitan nuestro territorio y de los, la sociedad sea lo que realmente se valore. ¿no? Uh -huh. ¿Era algo solicitado a este laboratorio? ¿O ¿Venían pidiendo? ¿O bueno, es algo que, que lo hicieron ahora? Mira, eh, fue como una decisión grupal que tomamos porque nosotros éramos un programa, como te decía. Sí. El programa, un programa de investigación en la UNAM necesita al menos tres proyectos. ¿no? El requisito que pone el, el Reglamento de Ciencia y Técnica de la UNAM para, para conformar un programa uh -huh. es tener tres proyectos. Ajá. Cuando nos pusimos con, con, con mis colegas a, a ver. La, la, el volumen de trabajo que teníamos, nos dimos cuenta que excedíamos largamente ese requisito claro. ¿no? y dijimos, bueno, tenemos que hacer otra cosa, tenemos que transformarnos o en laboratorio o en instituto y bueno, ahí asumimos ese desafío, armamos el proyecto lo presentamos, lo evaluó externamente y bueno, afortunadamente pudimos convertirnos en un laboratorio estamos ahora en, esa, en ese momento y este laboratorio, eh, ¿cómo se vincula con la universidad? Digo, ¿es como un programa de extensión? ¿Cómo es el, eh, la categoría, digamos? Es una categoría que, que está en el reglamento de investigación de la universidad, pero nuclea eh, diferentes actividades. Es decir, tenemos proyectos de investigación que están en el laboratorio, 12 en total, pero también tenemos una carrera de posgrado, que es la especialización en semiótica de la lengua y la literatura. Uh -huh. Tenemos una, un postítulo, es decir, un una carrera destinada a docentes del Sistema Educativo Provincial, que es sí. el, el postítulo en alfabetización semiótica, y después tenemos una multiplicidad de, de actividades de extensión uh -huh. y de transferencia, porque también en el marco del laboratorio está la subsede de la Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura, uh -huh. eh, de la cual somos parte nosotros. Entonces, digamos que reúne a todas las actividades sustantivas de la universidad, básicamente, porque además todos nosotros somos docentes en carrera de grado. Claro. Uh -huh. Bien, bueno, te agradecemos un montón, Froilán, por tu tiempo, por explicarnos un poquito esto, y bueno, que, que sea el, eh, bueno el desarrollo de, de este laboratorio. Bueno, muchísimas gracias Florencia, y por supuesto a disposición para, para hablar de semiótica siempre. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, vamos so a compartir una pequeña pausa y ya seguimos con más aquí en el día. Estamos de regreso y vamos a hablar ahora de salud, del área de salud, de campaña de prevención, de vacunación, tiene que ver con la poliomielitis, esto que eh, se ha erradicado hace muchos años, pero que a raíz de la campaña de prevención se puede erradicar y se puede eh, quitar del, de, de, del país esta enfermedad. Obviamente que si no hacemos el, la campaña de prevención de vacunación, Va a volver, como todas las enfermedades. Y sobre este tema queremos hablar con Guillermo Pfeiffer en la jornada de hoy. Él es eh, integrante del Rotary Club, así que vamos a, a estar hablando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, no solamente integrante, sino... <risa> sí, estoy presidente del Club Rotary Posadas Norte Ajá. en esta gestión, que se inició el primero de julio y es eh, dura hasta el 30 de junio del año 2023. Ajá. Eh, cada presidencia tiene este, este tiempo, o sea, uh -huh. y en este momento ya eh, tenemos eh, este, referenciado, o sea, el que va a ser el próximo presidente. Entonces, en cada gestión, o sea, el concepto que la, la rueda rotaria eh, sigue girando, uh -huh. es, es, es, este, en la práctica se da, porque ya el presidente siguiente está trabajando dentro de la misma comisión. Uh -huh como para que todas las obras o todos los proyectos que tengamos tengan continuidad en el tiempo. Claro. No sé. eh, ¿Nos puedes describir brevemente qué es el Rotary de qué se encarga? Rotary, Rotary es una organización internacional que tiene eh, sedes en diferentes partes del mundo. Acá en la, en, en la Argentina hay varios distritos, pero el distrito que nos corresponde a nosotros eh, eh, participamos las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes de Emisión y Paraguay eso es el, de, el distrito 48-45, uh -huh. donde somos varios los clubes que participamos, donde el, el gobernador actual es un eh, médico que está en la provincia del de, de Chaco, uh -huh. y es el, el señor Rodolfo Biolchi, sí. y después cada club tiene su presidencia que dura un año, en el caso del el Rotary Posadas Norte, tenemos eh, eh, varias acciones, varias actividades o varios programas que se vienen desarrollando de hace mucho tiempo y que tienen continuidad en él. El... Por ejemplo, tenemos eh, un programa que se llama Casita de Alcohólicos Anónimos, donde Ajá. es un espacio donde participan aquellas personas que tienen algún tipo de acción, eh, que es un lugar donde ellos pueden reunirse, pueden este, eh, tratar de, de resolver esas situaciones. Nosotros simplemente somos... Este, prestadores o le damos el, claro. el espacio. ¿no el nexo, sería. Después tenemos otro programa que se llama de las, eh, el programa de las carreras, eh, que es una actividad que se desarrolla generalmente en el Colegio Santa María. Estaba previsto, por ejemplo, para mañana, uh -huh. donde participan profesionales, tanto del club como profesionales invitados, en función de la demanda que, que tengan estos alumnos que ya están en el último año de estudio, uh -huh. y que quieren conocer, el, por ahí, las diferentes profesiones, tanto o sea, eh, desde el punto de vista... De la, de la actividad como también como cada uno de nosotros hemos llevado esa, eh, esa profesión uh -huh. a través del tiempo uh -huh. eh, después el otro programa bueno eh, polio en, que es un programa eh, permanente también que se que trata de resolver o, o colaborar con eh, Rotary Internacional para la recaudación de, de fondos para la concientización otro eh, programa tiene que ver con el, el banco de eh, elementos ortopédicos. Nosotros tenemos un banco de elementos, sillas de rueda, muletas, andadores, que nosotros le prestamos a aquellas personas que no tienen la posibilidad de conseguir un elemento de esas características en el momento que tiene algún accidente o alguna. Eh, o alguna, eh, por, ejemplo, por ejemplo, aquellas personas que ya son jubiladas y que por ahí no pueden inician la gestión para conseguir algún elemento nosotros les facilitamos por un tiempo determinado tenemos todo una, un, un protocolo para que eso realmente sirva para claro. esos, eh, esos ciudadanos y bueno que también se los devuelvan a, en las mismas condiciones claro. no sé. en resumen solidaridad con si eh, es servicio el, el, sectores, el, ¿sí? el, el, el Rotary Internacional es servicio uh -huh. servicio eh, llevado a, a la, al campo a la práctica sí, no es sí, cierto sí, sí. Eh, tenemos también otro programa de plantación de árboles, uh -huh. eh, el servicio a la comunidad, o sea, eh, todo aquello que nosotros tenemos que identificar que necesita en la comunidad, de alguna manera nosotros eh, contribuir con eso, uh -huh. han ha habido programas eh, que, en participación con otros, uh -huh. eh, con otros clubes que son subvenciones internacionales, en su momento también una subvención inter, internacional fue la compra de válvulas intracraneales para niños recién nacidos, uh -huh. que fue una inversión de mil dólares, que oportunamente se donó eso al hospital acá de Posadas, y también se hizo otro, lo otro que se llaman subvenciones este, distritales, donde conseguimos, hemos comprado filtros uh -huh. para eh, usar el agua de las vertientes, y fue donado a dos escuelas rurales, en la, ...en la localidad de Bernardo de Irigoyen, ...o sea, Bien. son acciones funciona? donde ¿Sí? cada uno de nosotros... ...participamos con nuestro trabajo... Con, nuestra, ...con nuestro tiempo... Eh, ...dejamos de lado por ahí la profesión... ...dejamos claro. de lado nuestras actividades como... Eh, ...ciudadanos con la, con la familia... Claro. ...y bueno, también participamos de estos eventos... ...y en algunos de los casos también... Eh, eh, ...hay un acompañamiento de todos los... Uh -huh. ...de los cónyuges, de la familia... ...para eh, llevar adelante... Eh, eventos que generalmente son con un fin de, de recaudatorio, como para después eh, eh, ayudar a la comunidad. Uh -huh. Bien, vamos a abordar el tema que nos convocaba, que tiene que ver con la polio. Exactamente, eh, la poliomielitis es una enfermedad virósica que eh, este, afecta a muchísimas personas en el mundo. ...que ha afectado a muchísimas personas en el mundo... Sí. ...es un programa bandera, un programa eh, muy importante... ...de Rotary Internacional, que, que se inició hace unos 35 años... Eh, ...justamente cuando se detectó que la, que la población eh, humana... ...estaba afectada por este, este flagelo, se comenzó a trabajar... ...el primer evento histórico fue en Filipinas... ...donde se vacunaron a, a 6 millones de niños... Y esto comenzó a, a desarrollarse en el tiempo colaborando con las instituciones como la Organización Mundial de la Salud y también sirvió para que muchos países, muchos gobiernos incorporaran este, este, esta acción. Y tenemos también una, eh, la fundación de Bill Gates que colabora también con Rotary Internacional, donde lo que nosotros recaudamos ellos también hacen su aporte para eh, que este flagelo desaparezca de la, de la tierra. Falta... Hay una, una, una señal que hacemos los rotarios que falta así, poquitito, para darle fin a la, a la poliomielitis Y este, el año pasado, por ejemplo, eh, prácticamente quedaron muy pocos casos y fueron en, en, en Afganistán, en Pakistán, países que por ahí, eh, por la cultura que ellos tienen, sí. no han podido llegar la vacunación, la inmunización de esos niños. El trabajo que hacemos nosotros ahora... ...desde Rotary, Posadas Norte... ...y todos los otros eh, clubes que están en Posadas... ...es concientización... ...gracias sí. a Dios acá en Argentina... ...no tenemos casos de poliomielitis... ...y, y la acción que lleva... ...el salud pública... Eh, ...realmente es importantísimo... ...la, la vacunación es, o la inmunización es gratuita... Eh, ...lo que sí tenemos que llamar a los padres... ...que eh, tomen conciencia de la importancia... ...que tiene la vacunación... Sí. ...después de la pandemia han aparecido corrientes, antivacunas, uh -huh. favor a la vacuna. No, La vacuna, la única manera de salvarse de, de la, para los niños que se puedan salvar de la poliomielitis es vacunándose, uh -huh. es una enfermedad que no tiene cura uh -huh. y afecta, por supuesto, paraliza claro. parte del cuerpo, todo el cuerpo es el que lleva a la muerte. Uh -huh. Entonces, eh, realmente este trabajo que hace Rotary, si bien eh, se celebra el 24 de, de octubre como eh, día de la eh, lucha contra la poliomielitis, eh, en conmemoración al nacimiento de Jonas Salk, que fue el que, que encabezó este grupo de investigación para desarrollar esta vacuna uh -huh. para la, la polio. Realmente un trabajo que se viene haciendo en muchos años, de todo, uh -huh. o sea, a nivel mundial. Sí. Y en estos países, por ejemplo, Afganistán o Pakistán, realmente es un trabajo intenso de eh, personas que no, como no tienen un sistema de salud pública para para atender esos niños, o sea, hay un trabajo muy fuerte tanto de la Organización Mundial de la Salud como de los rotarios, uh -huh. donde eh, tienen que trabajar sobre una cuestión cultural, que eh, realmente eso lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, no solamente el tema de la vacuna, sino también aquellos voluntarios que colaboran con esto. O sea, uh -huh. Por eso es tan importante eh, y que quede como mensaje para la sociedad, que hay que vacunar a los niños, sí. es la única manera. Te consulto, ¿en qué etapa eh, se vacuna contra la polio? Entre, los, entre el primero y quinto año, o sea, entre uno y cinco años es la, el periodo de vacunación Ajá. y de esa manera eh, este, uno puede salvar la vida de ese niño. O sea. Y después hay, hay un trabajo de salud pública con lo que es la vi vigilancia epidemiológica, que bueno en otros países, por ejemplo, eh, ellos analizan en esos niños si alguno está rengueando o si tiene algún tipo de parálisis. Bueno, toman muestras eh, de, de esos niños para analizar si no, tiene algún, si no tiene el virus de la polio. Y también lo que se llama vigilancia ambiental, uh -huh. donde hacen análisis de las diferentes fuentes de agua, porque es el, a través del agua que se, con, se contagia claro. esta, este uh -huh. virus, ¿no es cierto? Realmente es un trabajo eh, muy intenso, hay laboratorios especializados para hacer este tipo de análisis, este tipo de estudios. Y de esa manera, la contribución que hace Rotary ha permitido que muchos países hayan tomado esta acción como parte propia y, y han incluido en sus, eh, en sus eh, trabajo de, de salud pública. ¿no? Realmente eh, es eh, un programa importantísimo de Rotary. Bueno, nosotros los Rotarios eh, destacamos justamente esta acción, esta labor, eh, para que la, la poliomielitis desaparezca de la faz de la Tierra, como así también otras enfermedades a, que... A, a tomar conciencia y actuar sobre todo... Sí, contra... que, que los padres eh, sí. que entiendan que la única manera que estos niños puedan eh, salvarse de la poliomielitis es con la vacunación, Bien. así como otras enfermedades sí. también. Perfecto. Hay que dejar de lado un poquito esos, eh, por ahí, preconceptos uh -huh. o a veces... Eh, desinformación que lleva justamente a, a llevar, o sea, a, a, a, a que esos niños, esos niños tengan la posibilidad, no tengan la posibilidad de tener una vida digna. Así que, concientizar y tomar conciencia de esto. Bien. Muchas gracias Guillermo y muchas gracias por el trabajo que hacen desde Rotary. Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, es importante que eh, esta acción no solamente se limita a una fecha, sino que es durante todo el año uh -huh. y agradecemos también que por parte de ustedes también hagan esta difusión de la importancia que tiene la vacunación uh -huh. para inmunizarse de eso Sin duda. Bueno, te, te veíamos, eh, tu profesión es otra de otra área, te veíamos con los pescados ah, y sí, demás, sí. y de repente hablando de la polio, pero está muy bueno porque ¿Sí? es tu tarea también dentro del rato. De sí, sí, también así que ahí estamos. <risa> Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir una pausa y ya seguimos con más aquí en el día. aquí en Al día por Tum la televisión universitaria y vamos a meternos ahora en el segmento narradores orales y hoy no la saludamos a Marita pero sí la saludamos a Silvia Lynch eh, desde la plata desde provincia de, de Buenos Aires eh, nos, nos habla Silvia eh, a quien ya le damos la bienvenida ella nos va a estar narrando alguna que otra historia hoy así que cómo está Silvia Bien, muy bien. Agradecida la invitación. Un honor estar allí. Bueno, eh, comentanos un poquito qué nos vas a estar hablando hoy, qué nos vas a estar diciendo. Bueno, hoy les voy a contar una historia sobre la ciudad de Pinamar. Hace poquito estuve en un festival de narradores en la costa, Villa el Pinamar... Y decidí escribir esta historia para compartirla con justamente la población de allá y hoy quisiera compartirla con todos ustedes. Buenísimo. Silvia, te escuchamos entonces. Bueno. Las olas golpean muy fuerte en la orilla en ese diciembre de 1960. Es el atardecer y una gaviota... Pasa sobrevolando muy cerca, casi rozando el sombrero de paja. Jorge se sorprende, pero más se sorprende porque el ave no da un graznido, sino que dice, Guter abden», o sea, «Buenas tardes» en alemán. ¡Ay! Se pregunta, ¿será locura o es simple nostalgia de mi paso por Alemania? Sí, esa tierra germana de su ancestro, que la abandonó para ser un comerciante en tierras americanas. Y Jorge agradece que haya podido recibir una beca para estudiar en Múnich estudiar arquitectura, como el tío Enrique. ¡Ay, el urbanismo! Eso sí que le cambió la cabeza para siempre. Ahora mira hacia el horizonte. Allí las olas van, vienen como los recuerdos y se van amontonando como las partículas de arena de sus amadas playas. Y se piensa, se piensa en su hogar de la niñez, donde los libros y la lectura eran lo más importante. Su padre, Octavio Bunge, o Bunge, como se dice en alemán, Abogado, Mientras que Jorge era chico, adolescente, eh, Octavio era empleado del Poder Judicial. Sí, pertenecía a la elite porteña del 900, pero materialmente poca era la fortuna. Y en aquellas épocas donde los casamientos se hacían para tratar de conseguir mayores bienes, la gente comentaba que el matrimonio con María Luisa Arteaga no había sido beneficioso. Hasta alguna mujer llegó a decir, ¡ay, los Arteagas, esos vascos copetudos! Jorge se ríe de recordar esos comentarios. ¡Ay! Pero a Luisa no le importaba coserle los vestidos a sus hijas y se sentía tan orgullosa por los logros académicos de sus hijos varones. Claro, las mujeres no iban a la universidad. De pronto por el cielo pasa un avión y entonces recuerda a Julia, una de sus hermanas, que fue una de las primeras mujeres que subió a una nave. Claro, la madre decía, esas no son cosas de hacer las jovencitas. Julia, que tenía un club de adoradores, y que siempre se quejaba de que no se le acercaban los estancieros, porque en su casa siempre se recibían a los abogados, médicos, políticos. Es que también se recuerda la anécdota que ella decía que una vez en Córdoba había conocido a Emilio Anchorena. Conocer a una Anchorena en aquellas épocas era como conocer un príncipe azul para las señoritas porteñas. Pero tanto Octavio como María Luisa desalentaban esas cercanías con las familias ricas. Ellos decían que las dotes de los futuros consortes de sus hijas, Julia y Delfina, tenían que ser el mérito intelectual y profesional. Por eso también les exigían tanto a sus hijos varones en los estudios. Tanto que hasta una tía dijo, ay, ah, pero, pobres muchachos, estudian tanto, están todo el día encerrados en la casa, nadie los va a conocer, se van a quedar hechos unos solteros. Uh -huh. Jorge, Jorge suspira. Sí, claro que él estudió mucho, sí. pero no se quedó soltero, no. Lástima, ...que la muerte le sacó a su amor tan joven. Le dejó de regalo a su hija Cecilia. Ahora se le irritan los ojos, le echa la culpa a las gotas que tienen demasiada sal, pero no. Recuerda ese día abrazado a su pequeñita de tan solo cinco meses... ...y que pensaba qué iba a ser después de la muerte de su esposa. Por eso se aferró tanto al trabajo a esa nueva ciudad y a su hija. Mira al cielo y se pregunta, ¿hice bien o hice mal en no volver a casar Claro, ya era demasiado tarde para hacerse esas preguntas. Ahora ve a un delfín en el mar. El delfín... Hace arabescos y curvas en el agua, así como él respetó las dunas y las ondulaciones del paisaje y plantó allí cipreses, eucaliptos, pinos, acacias, todo para fijar en los médanos. ¡Ay! Ese delfín también trae otro recuerdo, delfina, su otra hermana. Ella escribía. Su familia un poco se burlaba de eso. Él también lo hizo, pero ahora se arrepiente. Delfina, una mujer de fe y optimismo, que quería ser monja, pero todo cambió cuando lo conoció al escritor Manuel Galvez. ¿Cómo se iba a burlar de Delfín si el mismísimo Rubén Darío dijo la prodigiosa señora Gálvez y hasta Victoria Ocampo la admiraba. Pero ahora también lo invade la tristeza, porque recuerda que Delfina pasó a la eternidad y que sus restos descansan en la iglesia Nuestra Señora del Lourdes, de Alta Gracia Córdoba, una capilla que él mismo diseñó. Julia y Delfín Escribían juntas. Uno de sus libros fue el Arca de Noé, así como se llama la calle donde está la vivienda donde él vive. Se ríe. Alguien le dijo que Pinamar era como un arca. Pero no, él no juntó parejas de animales para fundar la ciudad. Pero sí sabe que defendió a la naturaleza, que hizo de ese balneario una ciudad-jardín. Y que para eso forestó campos ralos, centenares de hectáreas. Claro que hubo mucho sacrificio. Pero él siente que, que en la vida no hay fracasos, sino que hay oportunidades. Por ejemplo... ¿Qué hubiese pasado si el tren hubiese llegado a Claromecó como él había pensado al principio? O si él no hubiese discutido con Valeria Guerrero, su ex socia. ¿Y si no se hubiese animado a alojar en carpas a aquellos que estaban interesados en esas tierras que venían de Buenos Aires o Mar del Plata? Claro, pero ahora se llena de orgullo porque piensa que después de eso, de las carpas, pudo alojarlos en el Hotel Pinamar y sin cargo bien y qué hubiese pasado si él se hubiese dado por vencido cada vez que venía una sudestada y se llevaba a los pequeños pinitos pero no, ahí estaban para plantar una y otra vez y fijando los médanos porque tenía experiencia de otros lugares pero había tierra y médanos ahí solamente había médanos Regresa a la casa, despacito, caminando. Va pensando que la vida es para los que se arriesgan y que él está contento que su hija está casada con un buen hombre, con Enrique y yo, y que le han regalado varios nietos. Cuando llega a la casa ve colibríes que están libando en las flores y piensa en la leyenda que dice que esas pequeñas aves vienen para avisarnos que los seres queridos que ya han partido nos dicen que están en paz. Lo que él no sabe es que muy pronto su alma también partirá al encuentro y tampoco sabe que él va a convertirse en leyenda de esa ciudad que fundó, de la ciudad de Pinamar muy bueno Silvia, muchas gracias por compartirnos esta historia. Bueno, y vos tenés eh, larga trayectoria en, como actriz también, escritora. Eh, comentanos brevemente para cerrar, para conocerte un poquito mejor. Sí, este sí, también escribo por ahí también obras de teatro, las actúo junto a una compañera que se llama María Rosa Zuccarini, y con en la narración este, me dedico mucho al tema de la inmigración uh -huh. tenemos espectáculos que el, tem, que el título es Maletas llenas de sueños, pero van cambiando las historias uh -huh. de distintos inmigrantes que van llegando que fueron llegando a este país así, así que también tomé la historia de Jorge Bunge, o Bunge también un poco buscando las raíces de él que eran alemanas y que bueno que le dieron este Quizás ese, ese tesón uh -huh. por, por, no, por no despegarse de sus ilusiones, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, nuevamente. Gracias por, por tu tiempo y por compartir este espacio. Cuando ustedes quieran, yo soy de La Plata, les aclaro. Sí. Este, también, en algún otro momento, si quieren, les cuento historias, mitos que hay de la ciudad de La Plata. Buenísimo. Muchas gracias y un uh -huh. gran abrazo. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Bueno, nos fuimos hasta La Plata hoy, provincia, capital de la provincia de Buenos Aires. Eh, así que bueno, está, estamos abiertos a, a los distintos lugares, provincias, espacios de la, del país para compartir estos narradores orales que nos aporta Marita Santos desde justamente el segmento narradores orales. Nosotros ya cerramos el programa de hoy, vamos a, a recordarles todas las vías de comunicación y también las redes sociales, donde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en el canal de YouTube, en la página y también en los distintos canales de televisión, de aire, de cable donde transmiten los contenidos de la televisión universitaria. Así que todo disponible ahí en la página transmedia.unam.gov.ar. Ves los distintos canales donde nos puedes encontrar y también, por supuesto, streaming, TV en vivo en este espacio informativo. Nos reencontramos mañana, que tengan una excelente jornada. Cuídense mucho y nos vemos. Chau, chau.